Viene bien remolcado por la sí, ricos, las olas. Están chidas las olas el día de hoy. Pero ahorita sí. nos dirigimos a otra parte para bañarnos, Mario. a la sí. continuación. Vamos a ver si está la poza del no. río del Rabadito. Río no río pero sino, pues nos vamos a ir decepcionados de no encontrar en dónde bañarnos, Mario, para sí, darnos del sí, agua sí, salada. Sí, sí. Así que vamos allá. Vámonos, vámonos vamos al río, vámonos. Sí, Mario, sí. ten Mario. Con la Coca-Cola. ¡Ah! No, no, antes de irnos al nogalito ¡Libre soy! Tronó, tronó algo, ¿eh? Trunó algo, güey oh, oh, oh, oh, Cuidado, oh. eh. No, ni que estuve tan gordo, me... ah, Los tacos sí te han hecho la panza más grande, mira Cuando llegas al salón, voy a llegar solo a hacer ejercicio Para ponerme chocos ah, ah, vamos, a ver si es cierto. vamos a ver si es cierto Es la meta Nada, no Vamos, pues si después de, no de comer tacos, tacos, tacos Vámonos, vámonos Wow, ya vamos en camino, nano. Wow, ya vamos nano. Camino. Nano. Aquí es el Nogalito, es el poblado. Exacto. Aquí es donde vive la gente. Pero, sinceramente, no hay mucha gente. Es bien sí, poquita. Casi no hay mucha gente. Yo le calculo que son como unos 400 habitantes, 500. Ay, caray, me asustaste, Paul. <risa> Y ahorita, ahorita vamos a ver si ese pozo al que ustedes han visto. Porque es uno de los puntos chidos de aquí, ¿verdad, nano? Sí, es bien bonito, pero lo que más me encantó es la cara, el resultado con la cara. Ay, llegamos, ah, ya casi todo. llegamos al pozo, ahorita grabamos ya que estamos en el pozo 3, 2, 1 Ah ya llegamos y si sí hay agua Mario sí hay agua no, como poquito, siempre pero, pero si sí hay aquí agua está aquí, aquí es donde nos aventamos clavados Ah mira. aquí nos aventamos clavados nano no sí, uh, bueno. ahí, Lo deshicieron Lo deshicieron ¿Qué no pasó creo. aquí? ¿Qué Ni pasó problema, aquí? Eh. ¿Cómo le dicen ustedes en El Salvador a esto? una pocita de agua. Una pocita también aquí en México le dicen pocitas de agua. Nano, está fría, Nano. ¿Y te ¿Entonces? Yo no, lo No Solo es el choque. Nada, pero... si está fría, sí está fría, la neta. está fría. Ah, pero está rica. Y luego, como pueden ver, es transparente. Es lo que nos gusta de aquí, de Valladolid. Incluso, te puedes acostar aquí. A ver, Nano, Va, eres el primero en acostarte oh, oh, oh. Está bien fría Te miedo al éxito ahí Ay, qué lindo oh, Nádale, oh, nádale, oh, nádale Aquí nádale. no hay agua, yo pienso que esto es hondo Exacto sí, ya voy Hay que darle, sí oh. Tienes, Debes de tener imaginación oh. como nada. Oh. Ah. Oh. Ah. Usted ahora ha sido sanado Ahógalo <risa> <risa> Le quedó toda la nariz arriba ¿Esto bañarse aquí? Viene y hace su pocita. ¿no? Ajá. Allá hay otra pocita. ¿no? Sí. Ah, ¿no? Debe, allá arriba hay otra. Y allá arriba Ay, hay otra. Cuenta, los afortunados son los primeros que están bañando. ¿no? Porque Exacto. el pejorín orina arriba baja a <ríe> Y se van tomando todas las orines. En esta tarde que son las miren. Miren, mire, Nano, nano. Mire, el reloj, ah, el reloj, ah, reloj ah, míralo. ¿Qué hora es, nano? ¿Qué hora las es? 5 y 53 son ahorita. Ah. Ojalá. Ahorita que van las hijos 53, vamos a bautizar a este hombre. Bautízalo. <risa> Chao, báñese báñese. <risa> báñese. báñese, báñese, báñese. Vamos, báñese, báñese, báñese. ¿Está fría? Si está, frío? Sí, ¿Está, sí, está fría. Yo ah, te dije, hola, pero este es un buen baño. Será bautizado y será mexicano y estadounidense y salvadoreño. Ah, ah, <risa> un chingo de nacionalidades, ¿verdad? Una, dos, tres. <risa> oh, listo. Wow. Ya eres mexicano, ya tienes nacionalidad. Veo, ya, ya veo casalo, ya veo pasar mis papeles americanos, Exacto. salvadoreños, de todos. <risa> Mexicanos. Exacto. Exacto. Y por hoy siento que ya vamos a caminar. Vamos a, vamos a caminar un ratito aquí. Ajá. Vamos. Bien, ahorita llegamos aquí a un posito chido. Ah, ¿verdad, Mario? Chingón, como wow. Creo no. que esta era otra calle, Mario, porque es la calle principal, mira. Si era, si era calle, pero ahorita no la usan más, no, si sí la usan por allá. Se la usan por allá. Ah, neta, cruza así. hermano, yo les, ahorita entro lo que les estoy diciendo. Hey. Ustedes no piensan con la cabeza. Ajá. ¿Con, ¿Con qué que pensamos? con los pies. Ah, ah, okay. Okay. Como les dije yo a este señor, allá hay cositas, hay más cositas. Aquí hay otra cosita, mira ahí. Ahí hay otra, ajá, otra, ahí hay otra cosita, mira allá hay otra sí. y la gente en su día libre se viene aquí Ah, y exacto. No Como un juego, vamos a hacer un sopón. Ah, exacto. Mira, no, un sopón. un sopón de pescado. Ah, no, no, de pescado. No, exacto, ese es. Maña blanquito y así. Exacto. Y exacto. Métos, no. Yo pienso que eso lo vamos a hacer para el canal de mi papá, para que ah, ahí estén yo, pendientes. Nos relajemos en esta poza. Sí, hay que no, relajarnos aquí un rato. Hay que relajarnos re re aquí un rato. Así que ahorita nos vemos en un ratito. Vamos a jugar en el agua. Vamos a chapotear. Bien, ahora sí ya cambiamos de calidad Mario, pero es para podernos meter así al agua. Ahí no sé si nos vayan a escuchar bien, pero de todos modos es un intento para grabarles un poquito mejor, ¿verdad Mario? está bien, no vamos a bucear aquí ahorita. Vamos a bucear aquí. Con esto nos va a que cocine algo, ¿no? Y lo ven aquí, quiere que lo cocine algo, un sopón. Ok, está bien, bien Muy buena idea. Lleguemos unos pescados, unos camaroncitos, pero algo que, pero, pero tenemos que sacarlos de aquí del río. <risa> no, hombre, dile nada. <risa> exacto, ya, nos mandan a comer, Mario. Parece jacuzzi, ¿verdad, Nana? Sí, no, sí. Está chido. Ya me pipí. <risa> Cobra los que están abajo, <risa> sí, Mario. Como que el agua helada relaja más, ¿verdad, Nana? Sí, sí. Ya que una vez que está adentro, no se siente, Mario. <risa> <risa> oh. No se siente, pero se siente rico. Cuando estás adentro se siente rico. Ah, bueno, eso no sé, Mario. Y estoy chiquito. <risa> no sabe. No, ¿El no. No, no, no? Estoy chiquito. Estamos chicos. Mal pensados. No, sí, este tiene 18, yo tengo apenas 19. Exacto. Ya tiene 48. Eh, ya tiene 48 Mario y quiere que sepamos lo mismo. Mario. No, no, no estamos niños. Estamos niños, Mario, ¿qué te pasa? <risa> estamos aquí bañándonos relajados, ¿verdad, Nano? Estábamos, estábamos bien relajados bañándonos y qué crees a Mario se le perdieron las llaves del carro y cómo nos vas a regresar si no hay al señal aquí Mario. al pinche Mario se la acabó? Ya quitamos lejos de la carro exacto se vamos, le podían haber ido al río vamos a ayudarlo Nano las encontraste no las encontraste ay tráele la mesa no nos las habías dejado ya, la, ya les habíamos contado que nos habías dejado fuera Mario y vamos a tener lo que regresar bueno que caminando no cierre, no, lo bueno es que no cerré el carro las dejaste dentro las dejé pegadas ¿sí? ay Mario ya hay que Volver a bañarnos, oh. nano. Ya perdí todo lavado mi ropa. Eh. <risa> Exacto. Pero lo bueno que solamente fue un susto. Ya vamos a poder regresar, nano. Sin querer queriendo, me acordé aquí. Dije, las llaves, ¿dónde están? Y me toqué las bolsas sí. y pues nada. Bien asustado, es una paniqueada no, que a todo el mundo les da como cuando se pierde tu celular, ¿verdad, Mario? Sí, no, más a mí me ha pasado desde hace no, A no, todos, exacto. Solida, Así dejaron, que lo todo. bueno que las encontraste. Lo bueno que no cerré en la puerta porque la puerta no estaba cerrada con seguro y esas no. Lo bueno que no se te fueron al río, como le había comentado Nano, porque aquí no hay señal, Mario. Aquí no íbamos a pedir ayuda. Así que ahorita vamos a bañarnos <risa> hay que ahí un bañarnos, ratito. Hay que echar un chapuzón porque me siento como chicle. Exacto, yo también. Vamos, Mario. <risa> De drones, ver, nano. A a ¿Sabes do, de ¿sabes tomar drones? drones, eh, nano? Bájalo, bájalo de un palazo. <ríe> oh, ¡Ay, no! no. no tú, tú no eres domador de leones, pero sí de drones, ¿eh? De drones, animalista. Los controla con no la mente, conmigo? ¿No te <risa> ¿sí no vas a poder conmigo? ¿no? Y, menos, y menos con ese garrotón que te cargas, ¿verdad? ¿eh? Yo pienso que ya nos dimos un shower. Exactamente. Ya nos enjugamos, Ya ya... Ya, me me me ya, me tanto bañaron, <risa> ya, ya nos dimos ya una buena rizada. Primera vez que estoy más limpio que nada. Gracias, Nano, por hacerme bañarme mucho. Sí, gracias a Nano. Vamos a muchos ríos porque a Nano les gustan estas aventuras. Es lo chido. Nos tiene bien limpios pienso que lo hace por eso, para no aguantar nuestro olor. No, mucho pesto en <risa> Más bien es por eso. Sí, la neta sí, Nano, y gracias, te lo agradecemos, la neta, por hacernos bañar. Ajá, y, Paul, yo pienso que vamos a finalizar este sí, video. recuerden, Mario, recuerden, por favor, dejar su like, suscribirse, activar la campanita y seguirnos en Facebook. Ahí estará apareciendo Facebook y también, y también en, fe, fe, en, Instagram, ajá, en Instagram. Instagram. Así que nos vemos hasta el siguiente video. Esperemos les haya gustado este video. Algo expreso. Fue, y fue chido. improvisado. Ajá, fue improvisado. Queríamos en, enjuagarnos del agua salada. Ajá, exacto. Hasta, así. La Hasta la próxima. próxima. ¡Ginny Foy!